Adelante. Buenos días. Bueno, por aquí. Plata. Le voy a dejar hablar, está bien. Adelante, ¿quién nos Plata, habla y de dónde? Plata, amiga de todos ustedes, un saludo muy especial. Ay, ayer, es, eh, Lucelele Plata. Lucelele Plata. Ay, doña, Luz, doña Reverencia Luz. para la maestra Luz Plata. Señor, ay, qué gusto Luz, oírla. Hola, maestro querido. Placer, Luz, como siempre. Deseoso de verte y abrazarte, pero. Saludos a todas también, Luz muchachos que acompañan ahí. Gracias. Buenos gracias. días, maestra. Gracias, maestra. Gracias, maestra. Eh, ¿Qué, no, sí. ¿Qué nos tiene para decir? Sería importante escuchar eh, su opinión. Sí. Eh, yo quiero desde mi corazón lanzar acá una lluvia fresca en este set para que surja la reflexión, eh, echando de lado toda pasión, centrándonos en la dominicanidad. Centrándonos en la República Dominicana, centrándonos en que todos somos hermanos sí. y que por tanto el pensamiento de uno y el del otro y el del otro deben converger, no en, en el mercado político, en el clientelismo. Echar de lado el arroz, la habichuela, eh, la aunque es parte de nuestra cultura, y tener una capacidad de abstracción diríamos de, de, de crecer de ver el país en una pandemia una pandemia en la cual el espacio que procura el oficialismo es eh, para tener manos sueltas y poder seguir y seguir eh, diríamos onnobilando este pueblo la suerte es ya el pueblo dominicano sabe que no quiero entrar en analizar el candidato de, de, del oficialismo ni a ninguno de ellos, quiero centrarme en que hay que abecentar la política y que por lo tanto eh, mi posición como dirigente de la fuerza del pueblo Después de los 47 años que cumpliría ahora, 46 años, en el Partido de la Liberación Dominicana, formando parte de la primera estructura Así es. de esa política de San Francisco de Macorís, donde tantos hombres y mujeres de todo el país se unieron a Juan Bosch con un ideal. Y hoy, ese PLD se ha ido a mucha distancia, a mucha distancia, y el interés patriótico se ha reducido yo hago un llamado al pueblo dominicano a nuestro San Francisco de Macorís a nuestra provincia Duarte que dé una lección que respalde a Leonel Fernández Reina y a la fuerza del pueblo que vemos nosotros cómo ha ido avanzando no solamente por un discurso sino porque tiene toda una acción realizada de reorganizar, institucionalizar este país. Si se habla, por ejemplo, de, de corrupción, bueno, pues fue justamente Leónel Fernández el que creó o puso en marcha, y lo llamado, lo sabe más que todo, la estructura ética de cómo hay. Hey llevarlo todo de manera transparente. Nosotros gobernamos esos ocho años en la gobernación y nunca parcializamos y dijimos, este servicio es para este porque es de este o porque pertenece a Danilo o pertenece a Leonel. Entonces, ahí es que tenemos que encontrarnos. Ahí es que tenemos que encontrarnos. Debería y lo que aceptar. ha pasado ahora es que todo se ha parcelado. Se ha parcelado. Se ha parcelado. O sea, Nunca hemos pensado en los asuntos materiales. Estamos pensando en que para este momento crítico del país no hay un candidato que no sea Leonel Fernández que pueda manejar con capacidad, con cordura, con apoyo internacional la situación que se nos avecina y en la que estamos ahora. Por lo tanto, los maestros, los profesionales de diferentes áreas, esa gente humilde del sector que piense en eso, en que un gobierno de Leonel Fernández Reina es una garantía y un camino seguro. Y fíjense que yo, a mi edad jubilada, eh, no estoy pensando, usted no ha visto candidateándome ni hablando de nada. Mi preocupación es la que me dio origen a la política. Vida política siempre Como conjugada con la educación Siempre Entonces Ese ese humanismo Esa actitud de patria Era que nosotros tenemos que darnos cuenta eh, Ah, es muy bonito Así sí es fácil Amárrenle, amárrenle Y pónganle eh, Una eh, Una traba en el tiempo A todos los demás actores Para que hay solo Solo el candidato del oficialismo, que no es el presidente el que está abordando la situación de la crisis, es él. Toda la parte material lo que se está vendiendo. De manera que nosotros, por eso creemos que ya está bueno para abordarse y servirse de la pandemia de manera burda, señores. De manera burda. Porque hacen, eh, dan dan el servicio inmediatamente lo toman como una cosa de, de mercadero de generosidad cuando son los dineros del pueblo que se están empleando de manera que agradezco mucho este espacio te agradecemos sé, a ti luz gracias y sé por que llamar. hay razones por las cuales de una manera eh, diríamos eh, vertiginosa los peleístas están pasando a la fuerza del pueblo. Así es. Y ustedes verán en junio lo que va a pasar. Gracias. Muchísimas gracias. Maestro. Gracias. Luz. Claro. Solo tu voz prestigia cualquier programa. Gracias por llamar. Gracias. Bueno, yo creo que no solamente voz, yo quiero que sea pensamiento también. Porque... Claro, claro que sí. Muy bien. Así <risa> se habla. Claro, pensamiento. Claro, claro. Hay muchas. claro que sí. Muy bien. ¿verdad? Sí, sí <risa> así una es. Pues interesada. Sí. Desinteresada. Yo no estoy pensando en que si Leonel es esto, no se debe hacer tal cosa. Porque nunca he pedido puesto. Me, bueno. me identifique Luz, mucho muchas gracias eh, Luz sabe el respeto que tenemos la plata solamente que yo ahí no estoy de acuerdo él, con sí. ella poeta eh, pero, eh, pero, no claro ella sabe yo, ella es sabe esta. y ella sí, sí. Y, y eso es lo que uno le pide al televidente fíjese con el respeto no, no, es que eh, con imagino, el que ella se maneja hablando, incluso bueno, no hubo mira, agresión a, a ninguna persona ni siquiera a ningún candidato vamos vamos yo pequeño vamos de acuerdo